Dios te bendiga, um, acá Jorge Emiliano, nuevamente, solamente quiero quiero bendecir tu vida en esta mañana y quería compartir contigo rápidamente una alabanza que el Señor puso en mi corazón hace varias semanas atrás mientras oraba por un familiar que estaba pasando por una situación adversa y por medio de la alabanza el Señor me confirmaba que Él que tiene control sobre todas las cosas es algo bien sencillo, pero es algo, una, es una declaración profética para tu vida yo so, quiero que la escuchen, que la internalicen. Um, es en sencillita, si quieres aprendértela En medio de cada circunstancia que puedas enfrentar durante el día. Y el Señor, tú tienes el control de todas las cosas. En medio de la prueba, te alabaré. En medio de la oscuridad, te buscaré. En medio de mis circunstancias, en ti creeré, pues sé que tú tienes control de todo mi ser. Tu reinas, más allá de cada circunstancia, reina, tu poder es evidente en cada prueba. Cada prueba es una oportunidad para ver tu gloria reflejar, tu reina, más allá de cada circunstancia, reina, tu poder es evidente en cada prueba, me das fuerza en medio del dolor, da sentido a mi vida y dirección.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 Dime oración en esta mañana que en medio de cada circunstancia no importa por lo que estés pasando en esta mañana, en este día ya seas tú, tu familia cercana el entorno de tu hogar y puedas sentir ese abrazo consolador de tu Dios y puedas tener una confianza en Él de que no importa lo que pase en tu vida Él tiene el control de tu vida ¿sabes que en el Salmo 103 versículo dice versículo 19 dice Jehová estableció en los cielos su trono y su reino Domina sobre todo. Y esto nos da la certeza de que tenemos un Dios soberano. Soberano tiene control de todas las cosas. Y como cristianos no podemos sentirnos víctimas de nuestras propias circunstancias. Porque hay un Dios que cuida de nosotros un poquito antes. En el versículo 13 dice como el Padre se compadece de los hijos. Se complace Jehová de los que le temen nosotros su pueblo. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos pueblos Amén. Se acuerda de que Él nos creó a nosotros, no a nosotros, a nosotros mismos. Se acuerda de que nosotros tenemos necesidad de Él. Pero hay algo bien importante. Nosotros tenemos que reconocer que sin Él no somos y que necesitamos de Él en momentos de crisis. Nuestra tendencia es aislarnos, es simplemente desconectarnos de todo el mundo y pasar este momento de dolor um, por nuestra no, o sea, por, no, por nuestras fuerzas. Pasar este momento de dolor, de dolor en nuestras propias fuerzas. Y nos olvidamos de que, mira, un we shout to people. Tenemos que llegar a otras personas y hablar de las cosas que nos están sucediendo para no aislarnos. Esa es la, es la fórmula del enemigo. Dios promete estar con el abatido de corazón, dice el Salmo 34 18. Dice que cercano está Jehová, quebrantado de corazón y salva a los contenidos de espíritu. En momentos de crisis no podemos darle el espalda a Dios. Es, ese es mi consejo para ti en esta mañana. Algo bien sencillo, no tengo nada escrito, simplemente la Biblia va conmigo y, y esta alabanza. Solamente quería bendecir tu vida esto, estos cinco minutos que voy a estar grabando mi videito durante la mañana. Y mi nombre es Jorge Miguel nuevamente y oro para que donde quiera que tú estés, recibas la paz, recibas el consuelo de Dios. Y sobre todo puedas tener la seguridad de que Él es por ti y está contigo siempre, en cada circunstancia. Dios te bendiga y recuerda que el Señor nos ha prometido sanidad en tu dolor. Quizá no más ha salido instantáneamente, pero si sí él prometido sanidad. Y si yo he escuchado tus oraciones y yo he visto tus lágrimas y te sanaré. Segunda de Pedro 25. Promesa hermosa del Señor. Échale de mano Bendiciones.